Hola, muy buenas. Pues ya sabemos ahora que en el miocito van a existir miles y miles de haces de miofibrillas que van a estar Ordenadas. Fijaros en esta imagen, ¿vale? Yo tengo, pues, eh, representado aquí un miocito o una fibra muscular. En su interior, en el sarcolema, nos vamos a encontrar con miles y miles de miofibrillas, ¿de acuerdo? Y estas van a estar compuestas por dos elementos fundamentales, que son los miofilamentos. Vamos entonces a salir de aquí y hacer un zoom en una miofibrilla y ver cómo están dispuestos estos miofilamentos. ¿vale? Yo tengo, por un lado, lo que voy a hacer, eh, voy a tener lo que es un filamento grueso que también lo voy a conocer con el nombre de miosina. ¿Vale? Y también voy a encontrar un filamento fino que voy a conocer con el nombre de actina. ¿Vale? Los dos son proteínas. Y bueno, pues realmente son los dos componentes de una miofibrilla. Vamos a ver cómo están dispuestos en su interior. ¿vale? Y empiezo por el filamento grueso. vale Voy a dibujar aquí perfecto, estos tres filamentos, estos tres filamentos, bueno, a ver, está aquí, perfecto, y fijaros que aquí va a dibujar otros tres filamentos, que, bueno, pues ellos se van a, eh, a unir en una región central, ¿vale? Esta estructura la voy a volver a repetir, ¿vale? Aquí, fijaros, ¿vale? Vamos a encontrarnos también con esta región central donde se unen y nos vamos a encontrar aquí pues más neofilamentos. Estos son los filamentos gruesos. ¿Vale? Estos filamentos gruesos, fijaros, van a, les voy a poner una cabeza, con unas cabezas. Perfecto. Y nos queda todavía, bueno, pues... Voy a representar todavía más miofilamentos gruesos, aquí y aquí, ¿vale? con esta región central donde se unen, aquí está, perfecto, bien, uno, las cabezas y bueno, ya me doy por satisfecho así. Bien, ¿cómo se va a denominar a esta región central donde se unen? Pues esto se le conoce como línea M ¿vale? pasamos entonces a ver cómo están dispuestos los filamentos finos ¿vale? y estos ¿vale? se superponen los filamentos van a estar superpuestos unos sobre otros, o sea, los finos sobre los gruesos Entonces, bueno, pues fijaros yo voy a encontrar un filamento fino aquí ¿vale? un filamento fino aquí si os fijáis, va a haber por cada filamento grueso Vale, dos filamentos finos. ¿vale? Y también va a haber una región central donde esos filamentos se van a unir. ¿de acuerdo? Y esa región central se denomina disco Z. Aquí está. perfecto. Esto es el disco Z. Vale, y aquí tengo otro disco Z. ¿Cómo se le denomina a la zona esta entre disco Z y disco Z? Bueno, pues se le denomina eh, sarcómero. Ya veremos luego qué es el sarcómero. Perfecto. Eh, vemos entonces que eh, los filamentos finos ¿vale? van a estar... Solapados sobre los gruesos ¿vale? Y estos filamentos gruesos tienen unas cabezas que agarran a los filamentos finos. Durante la contracción, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que estos filamentos gruesos, a través de sus cabezas, van a tirar de los filamentos finos, ¿vale? Y irán, bueno, en esta disposición. Los filamentos finos van a ir desplazados en este sentido, con lo cual se va a producir un acortamiento... De la fibra muscular. Bien. algo que se me había olvidado es que esta estructura ¿vale? se va a repetir a lo largo de todo el eje ¿vale? longitudinal de la miofibrilla. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bueno, para que alguien que ande un poco perdido, voy a dibujar. Eh, déjame ver esto, lo bajamos aquí, esto no, esto lo saco de aquí. Perfecto, bien. Pues esto sería. Fijaros. Bien. Esto sería, pues, una miofibrilla, ¿vale? Perfecto. Genial me ha quedado esto. Bueno, eh, lo que he hecho ahora para continuar explicándoos, he hecho esta... esta pues he cogido aquí esta amarilla que va a representar una miofibrilla, ¿vale? Y si os fijáis, pues hay una zona que he puesto oscura, otra clara, una oscura, otra clara, ¿vale? Son rayas, rayas oscuras, rayas blandas, ¿de acuerdo? Esta raya oscura se conoce con el nombre de banda A, ¿de acuerdo? Y va a estar compuesta por filamentos gruesos por los filamentos gruesos, y también por los finos que estén superpuestos sobre las cabezas de los gruesos, ¿vale? que aquí se me ha ido un poco la... Bien. Mientras que los eh, blancos representa la banda I, ¿vale? Es una región clara y contiene filamentos finos, ¿vale? Y no va a contener ningún filamento de miosina. ¿vale? Bueno, pues... Esta, eh, esta secuencia de eh, bandas claras bandas oscuras bueno pues es lo que va a hacer eh, bueno lo que va a darle ese aspecto a la fibra muscular de estriada y de ahí que digamos que eh, la fibra muscular esquelética es estriada igual que la fibra muscular cardíaca es estriada pues es debido a estas bandas eh, bandas eh, lo que son bandas claras y oscuras las bandas I y las bandas A entonces, bueno, voy a, ya para terminar a representar lo que son estas bandas. Dejadme salir de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros diremos que una banda, a ver, aquí está, esto sería una banda clara, vamos a poner aquí esto, fijaros aquí, vale, aquí tenemos, esto será. una banda eh, I, ¿vale? Que es una banda clara. Está formada por filamentos finos. ¿Vale? Mientras que eh, esta de aquí, vamos a ponerla así. Perfecto. Esta será una banda es la oscura. Y fijaros que está compuesta tanto por los filamentos gruesos como por los filamentos finos que están, se superponen ¿vale? en los filamentos gruesos. Bien, eh, ya para finalizar, comentaros lo, eh, el tema del sarcómero. No os lo había dicho antes, ¿vale? El sarcómero es la unidad funcional básica de la miofibrilla. ¿De acuerdo? Repito, unidad funcional básica de una miofibrilla. Se extiende de disco Z a disco Z, ¿vale? Y, bueno, el centro del sarcómero está en la línea M. Pues nada más. Hasta aquí este vídeo. Eh, cualquier duda que tengáis, ya sé que este, este tema del, de lo que son de los miofilamentos es una locura, pero bueno... Cualquier duda, ya sabéis, en clase o bien a través del foro pues las vamos a solucionar. ¿De acuerdo, chicos? Hasta el siguiente vídeo en el que veremos cómo se produce la contracción de, las, del, de la fibra muscular. Venga, hasta ahora.